Y dicen que ya no hay toque de queda, lo que hay es que tú tienes que andar con tu mascarilla en Estados Unidos, que me corrijan la gente que vive ahí afuera, por si acaso. Y si tú sales a la calle y te ven sin mascarilla, te ponen un ticket. Yo creo que la mejor solución es que la policía salga a la calle, si usted anda sin mascarilla, le pongan un ticket y usted pague la multa para que usted no deje sin mascarilla. Eh, yo creo que conozco únicamente le duele más, porque cómo es posible que faltando 10 minutos para las 5, y a 5 el toque de queda, yo veía personas bebiendo en, en la libertad. Yo es como que no lo entiendo. Creo yo. Dime Fernando Flow. Mira, lo que está pasando, voy a explicar. Lo primero que voy a explicar es el tema de que, lo que estamos grabando en el toque de queda es recorrido. Nosotros estamos grabando para cuidar su integridad, la ciudadanía, que no pase algo que, que pueda eh, afectar la ciudadanía. A esas personas, oye, a esas personas que se molestan cuando uno está grabando, a usted le hacen una requisa en el vehículo. Ese teléfono no es para hacer daño, eso es para grabar. Todo lo sucedido. Ahora. Un aliado. Un aliado. A ver lo que usted está haciendo lo malo. A ver un lo aliado que... usted tiene con la prensa. Ahora. Los sábados y los domingos hasta las 5. Usted lo sabe porque eso por un decreto. Lo anuncian todo. Nivel nacional, internacional. Todo el mundo sabe eso. Que es hasta las 5. Entonces, si te gusta beber. No empiece a las 3 de la tarde a beber. Usted se coge su fin de semana temprano y se tranca temprano. Usted sale a las 9 de la mañana o a las 10 uh -huh. y usted tiene que ser un dragón para usted no emborracharse hasta las 3 de la tarde y, y la el, pasa igualita. Si el domingo. He visto personas, atención las empresas también, he visto personas con el carné de su empresa muerto un humo que por qué me llevan ayer un señor un señor muy serio, muy bien, eh tranquilo, con su carnet de su empresa, sí, usted cuando habló se iba a tragar la lengua. <risa> no es borracho, ¿Eh? falta de respeto. ¿Me ¿Eh? ¿No entiende? Entonces nosotros tenemos que porque usted está borracho le voy a hacer así a la cámara. No, usted se equivocó. Esa cámara va a estar ahí, le guste a usted o usted lo quiera, porque nosotros estamos haciendo un trabajo para que vean otra cosa. El que no quiera salir ahí, lo que tiene que es respetar es Que de queda. Por eso, 45 a 45, no han metido todos estos todo días. Porque hay otras necesidades, hay, hay otro método, pero usted no respeta, usted tiene no que respetar a este que le están dando 5 mil de multa. A un muchacho ayer agarraron con dos cervezas en los jardines. Usted se montó tranquilo. Tranquilo, Dios no, yo estoy en falta. ¿Me pueden prestar una mascarilla? Dice el muchacho. Luzón, que es el coronel, ya que se sorprendió. Porque entonces hay algunas personas que se incomodan. Pero usted te falta. Usted tiene derecho a incomodarse. No. ¿Eh? Pues usted está incumpliendo un decreto del presidente. Que, o, o fue un senador. Que fue el presidente que solicitó eso. Y usted está faltando. Yo entiendo al a, a, a presidente. ¿Por qué sigue con el estado de emergencia? Es que no quieren entender. No quieren entender. Los cobradores a esta hora no pueden llamarme porque ellos saben que no está aquí. Estamos en el aire. Estamos en el aire, dejen la llamadera. Entonces, usted tiene que... Lo, la familia mía, antes de yo salir, yo llamo hasta los primos míos, que son alocados. Y cuando veo una cerveza, creen, creen que son dueños del mundo. Y le digo, no sabe, porque si lo suben a ellos no voy a hablar por nadie. Ahora, hay personas que, se le, que tienen empresa grande que se les puede complicar hasta cerrando un candado que no quiera cerrar. ¿tú entiendes? pero ya hay una justificación. Usted no. Aquí lo que tiene que hacer: el que los hayan bebiendo un vehículo en la calle, para el 15 de aso, un mes, que lo manden. Para que usted vea. Yo creo. Si aquí, por ejemplo, Abinader va a poner un gobierno moderno. Quiere poner un gobierno moderno. La mejor forma para hacer un gobierno moderno será el registro de tickets. De tickets. De que la policía de tique, De que usted está haciendo una cosa, tique eh, automatizado. Deme su cédula. Usted no caga su cédula. Preso. Punto. Usted anda con su cédula. Y lo pongo claro en un comunicado. Es lo que yo creo que yo haré. Yo, en, en, en caso de yo... Todo el mundo, su cédula. Ah, no, que no su cédula. Tic, usted anda bebiendo, usted anda sin mascarilla. Un tick ahí de dos mil pesos. No, de muchachos, dos no, mil pesos. Busquen ahí, quien, eso como lo caco. Todo el mundo manda con mascarilla. Esa es una. Segundo, aquí debe haber una ley también de eso. Debe haber en las áreas abiertas, así, en mucha gente. Porque gente así en la calle bebiendo, los coros de, de beber en la calle. Yo me acuerdo como ahora que andábamos Sadiel y yo, <ríe> se me pasó, y Sadiel me dijo, vamos a comprar una cerveza aquí, allá en Nueva York. Y compramos la cerveza y pensamos que el negocio se podía tomar en esto. Sí. Sadiel y yo en el momento compramos la cerveza, queremos tomárnosla, pero no podemos. Porque el tipo nos está diciendo, después que la destapamos, que no. Que no se puede tomar cerveza aquí, que ya van a cerrar. Eso lo dice el tipo. Salí y yo teníamos que ir para la casa del tío mío. Había como, como cuatro cuadras. Y yo y yo andábamos, era asustado con la cerveza en la mano. Porque estaba de tapar. Si la policía no encontraba allá en Estados Unidos con esa cerveza de tapada, el ticket que venía, a mí no, a Sabiel, porque Sabiel vive allá. Entonces, creo yo, no sé si a mí me ponen un ticket, pues seguro me ponen uno, porque hay gente que cuando eh, viola la ley de tránsito le ponen un ticket. Entonces, Neto, eso de estar bebiendo en la calle, ya debe, eh, un gobierno debe de venir y, y romper con eso. Ustedes acá no beba adentro, porque gente se ponen en las aceras. En la yo cruzando, vamos a poner un ejemplo, yo voy caminando por un sitio y veo gente bebiendo ahí. Que ni se están cuidando, sin mascarilla. Yo creo no que voy a infectarme cuando yo pase por ahí. O una persona o una señora, una gente mayor. Entonces, yo creo que deberían existir los tickets grandes. Pa... Usted está viendo aquí afuera. Usted está... ¿Quién fue que, que dejó permitido eso? Un ticket de cinco mil dueño de la casa, un ticket a los que están ahí de domingo a cada uno. Y te lo, yo, me, le aseguro yo eso, que la gente no vuelven a hacerlo más. Y hacen como, como, como, como todos los dominicanos. Que, cuando, que rompe las reglas aquí, pero cuando va a Nueva York tiene que cumplirla. Y, y allá mira, nos mira. bebemos 10 cajas de cerveza, trancado. Eh, ajá, eh, eh, entonces, son... esos tickets de la mascarilla. Quita esto que le queda, mi opinión. Y poner tique. Usted andaba sin mascarilla, un tique de 2000. No, que pues su salud, 2000. No, eh. Mira, son tan simples. Si tan simple no tengo la eso. cédula, preso. Son tan simple, oye. Oye. No, porque esos, esos tickets están ahí. Oye, son que no puedo sacar ni una, ni una cédula con, con tantos tickets. Oye, son tan sinvergüenza algunas personas que, que salen en paso a alterar para que la policía le caiga atrás. ¿Tú crees que eso es de gente normal? Se paran en una esquina llamando a la policía, que vengan. Entonces, si la policía le truje y suete, es un abuso. No estoy defendiendo a la policía, porque aquí no puede maltratar a nadie. Pero usted tiene que entender, animal. Los animales no son esos, los perros. Ellos hay gente, animales también, que no entiende, no quiere entender. ¿A ah, que si nosotros respetáramos todo, eh, no tuviéramos estado de emergencia. Y eso que Dios obra para bien Jehová, que el foco de contagio se fue de aquí. Uh -huh. Que nos agarró a nosotros primero. Sí. Porque si se había quedado aquí, si hay gente. Entonces yo creo eso. Increíble. Mi opinión, mi opinión, es que quiten el toque de queda. Y que, que venga una política pública de los tiques. Y que te pongan un tiquezazo. Mira, Oye, Luis andaba sin mascarilla eso En Puerto Rico, un tipo que andaba con cuatro macarillas en, en, en la cosa de que de, de, del vehículo, pero la tenía al lado ahí, no la tenía puerta. Lo vio el, el oficial de lejos. ¡Fua! Ten un ticket. No, que okay, yo la tengo aquí. Ah, ahí no, es aquí en la boca que va. A mí no me importa que tú la tengas ahí. Es aquí que va. y, y lo de no, no, es que los no, de no, no, tú le pones un par ticket de tickets de mil y te, y te cierran. Oye, hermano, a los dueños de negocio tú le pones par de tickets 5,000 y se controlan. Ah, y ven, ven a Neto que va a entrar eh, eh, espérate, Neto, no quiero que me pongan un ticket. Ponte la mascarilla y punto. Llegué a un negocio, ah, mira, aquí no hay distanciamiento, un ticket, que preparen personas para eso. Aquí hay un regalo de gente que quiere trabajar para que la pongan para eso. Claro, que no haya corrupción, porque lamentablemente en todo hay corrupción. Eh, flaco tenemos listo esto falla Pregúntale a los muchachos allá en Master si tenemos te listo saludos a Peluche Peluche, peluche eh. nuestro amigo y hermano Peluche, peluche a eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. ven coge el micrófono eh. entonces eh. muchachos es lo que es lo que digo sí, es bueno punto. es bueno que pongan mira eh, que eh, pongan me pongan los tickets va, eh, eh, atención a los ladrones me van a entregar una cadena Sabes que estamos cantando ahora Oh. Que no es de oro Ok, este? ya, ya A los ladrones, ¿sabes? Para pa pa el gusto este? pa Sí, sí, sí La sí, tuya sí. no, porque la tuya es de oro No, no, no, no, no, no, no. Es nuevo, pero es nuevo, eh, vea Es nuevo, nuevo, atención, es nuevo sí, Es nuevo, no, no, no. Pregunto, ¿tú pregunto Vamos a ver <ríe> a ver. A lona, el Top five de esta semana Y luego vamos a una pausa y más música En el programa Los Sosobrosos El Top five de esta semana Dale ahí